Hola, amigos de Cráneo, yo soy Tania la abuela y les voy a hablar de los monitos de Cráneo. Vamos a empezar por Toño. Toño es buen guitarrista. Me gusta mucho cómo hace sus solos, porque ha tocado todos los solos de del mundo, <risa> entonces tiene idea genial de cómo hacer esos solos. Aparte es buena, todos son buenas personas, no voy a estar diciendo cada uno es buena persona, todos son buenas personas. El Leo, el Leo es muy buen productor, sabe mezclar bien, es buen cuate. El Pipo es muy buen bataco, se rifa, de repente nos cachamos en los redobles y decimos, ¡eh, se estuvo chido! Entonces me, me gusta cómo nos sincronizamos. Y Charlie... A veces la rega, pero me cae bien. No, tiene una voz muy potente. Buen, buen timbre, bueno. Y así, así se conforma el cráneo. Pongan like, campanita y tiramos.